Pasamos a otro tema de información. Pues según el ITIF se establece que una persona indigente en la ciudad del Alto murió por múltiples golpes, de los cuales fueron propiciados presuntamente por efectivos policiales. El Instituto de Investigaciones Forenses determinó que Andrés Mamanicuno, una persona en situación de calle de La Paz, murió por golpes múltiples presuntamente propiciados por policías de La Paz. ¿No? Y eh, se pudo evidenciar también una perforación traumática. Eh a nivel del intestino delgado, a nivel de la fosa ilíaca del flanco izquierdo, perdón, ¿no? Llegando a conducir a la muerte esta perforación. El sujeto no fue atendido oportunamente, no, no recibió tratamiento, entonces esta perforación ha hecho que el contenido intestinal salga a la cavidad abdominal, produciendo una peritonitis y esta peritonitis lo ha llevado a la muerte. Bueno, es la, es la, el mecanismo de producción de todas las lesiones es ¿no? golpes contusos por objeto contundente. Animados por una fuerza vital, no compatible con agresiones físicas por golpes contusos por puños, puntapié, objetos eh, contundentes, etc. El informe fue remitido a la Fiscalía de la Sede de Gobierno junto a otros cuatro exámenes de personas indigentes, quienes también llegaron al hospital, supuestamente golpeados por policías. En sus antecedentes médico-legales hacen referencia también que fueron agredidos por policías. Ellos refieren a haber sido agredidos por policías. El perfil lesionológico también son múltiples lesiones equimóticas, escoriativas en varias regiones del cuerpo, ¿no? y como corresponde, el Instituto ha dado la incapacidad médico-legal eh, correspondiente. Con estos, con estos documentos médico-legales, no tanto el, los certificados y el protocolo ¿no? de autopsia, existen elementos suficientes para que las autoridades correspondientes puedan aperturar un proceso investigativo.